Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? Este video es una respuesta a todas aquellas personas que me dicen por qué no me muestro volando en un video ¿Por qué en vez de mostrar fotografías, imágenes eh, de gente que supuestamente vuela ¿Por qué no me muestro yo volando? La respuesta es simple pero compleja al mismo tiempo y es porque imagínense ustedes toda la cantidad de personas que verían ese video sería toda la humanidad entera no serían ni 5 millones ni 10 millones sino serían todos y a la gente, las personas al ver eso podrían entrar en una histeria colectiva en una locura social eh, que no lo podrían creer ...incluso se volverían locas y saldrían a las calles a, a hacer caos... A, a, a, a, a, a, a, ...a que las cosas se salieran de control... ...porque la gente se daría cuenta de que existen cosas que les han ocultado... ...entonces sería una falta de responsabilidad realizar este video. No crean que yo soy un farsante. Tengo el poder, tengo los conocimientos para hacerlo. Soy el magnate del universo. este video les voy a pedir que por favor se unan al canal. Es...